Es que Ricasco en primer lugar Dar la bienvenida y agradecer La presencia del Consejo Vasco De Relaciones Laborales eh, Nosotros queríamos hacer Bueno, una valoración General Del, del informe del, del año 2017 y, y de la presentación que nos han hecho Que nos han hecho hoy Porque nosotros vemos Una, una algo que venimos diciendo En este Parlamento Y que creemos que ...que los datos que extraemos del informe, que nos parece un buen informe, nos, nos parece oportuno decirlo, que nos parece un buen informe el que, el que han hecho, como, como en otras ocasiones, eh, nos parecen, o al menos nosotros extraemos las conclusiones que, que venimos eh, explicando en este Parlamento, sobre que la recuperación económica, los números macroeconómicos... Eh, no están teniendo un reflejo en la calidad del empleo en, en Euskadi. Eh, ustedes, incluso en su informe, en la introducción del mismo, hacen una serie de reflexiones que nos parecen bastante oportunas. Ustedes hablan en, en, esa, en esa introducción de que la calidad en el empleo es algo imprescindible y que es en estos momentos una asignatura pendiente, a pesar de la situación de recuperación eh, macroeconómica incluso van un poco más allí y dicen que eh, en ese escenario eh, con un empleo de poca calidad digamos eh, pues se podría tildar de, de fracaso incluso de que esas situaciones son un riesgo de desestabilización social nosotros compartimos esta reflexión y se lo queríamos eh, trasladar y vemos que la situación actual en realidad responde a esa, a esa realidad y lo vemos también en, en el propio informe que nos han presentado. Ustedes han hablado respecto al empleo de términos cuantitativos y términos cualitativos hoy. Nosotros pensamos que en términos cuantitativos… Eh, no podemos hablar de una buena situación, a pesar de que los datos de desempleo se van reduciendo. Nosotros venimos diciendo desde el principio de la legislatura que a mayor precariedad en el empleo es más fácil crear empleos y que las políticas que se vienen haciendo en los últimos años y de manera especial a través de las reformas laborales inciden precisamente en eso, una precarización del empleo que puede permitir, sí, eh, un descenso del desempleo pero ha costado un empleo precario. Y creo que ustedes han añadido hoy una cosa que es muy relevante a este respecto. Eh, ustedes han hablado eh, de la estabilidad relativa de los contratos indefinidos. Y a nosotros esto nos parece que tiene que ver mucho con esto. Es lo que eh, de manera vulgar en la calle muchos trabajadores y trabajadoras decimos, bueno, hoy en día tener un contrato fijo es como... ...casi como tener un contrato temporal, ¿no? La degradación de las, de las condiciones de trabajo y de la seguridad en el trabajo... ...pues han venido también a, a facilitar esto y a hacer que los, los datos generales de desempleo... ...no sean una foto real, ¿no? En cuanto a, la, a, a los datos cuantitativos de, de, sobre el empleo, ¿no? Y esto nos parece importante... Y luego, en cuanto a los términos cualitativos, pues aquí es donde nos parece que es absolutamente irrefutable que, que la situación no es buena. Ustedes han hablado de tres elementos que son fundamentales, eh, temporalidad, rotación y parcialidad. Eh, nosotros pensamos que estamos en, en una mala situación en cuanto a estos tres elementos y el informe y la propia explicación que han dado ustedes hoy, pues de alguna manera pensamos que refuerza eh, pues esta posición que nosotros, que nosotros mantenemos. Aumenta la temporalidad, la duración de los contratos es, y perdónenme también la expresión, es irrisoria. Eh, uno de cada tres, eh, si no recuerdo mal, es de una semana o menor. Lo cual es, es un dato que a nosotros nos parece que es, es un dato eh, potente. Hablamos de contratos de una semana, ¿no? Yo casi casi no, no los llamaría ni, ni contratos de trabajo. Y ustedes mismos han definido esta situación de un problema estructural, es decir, que no es que sea eh, una cuestión, digamos, eh, pasajera, en un momento de crisis económica que hemos vivido, sino que parece que, que bueno, que esto, pues, viene para, para quedarse. Y, lógicamente, pues, eh, de esa temporalidad, eh, pues, eh, la, la alta rotación que tenemos, que, además, ustedes eh, han tildado de intolerable, y que, bueno, nosotros eh, compartimos los datos que hoy ustedes nos han nos han expuesto, pues nos parecen, nos parecen ilustrativos. Y luego también la parcialidad, que sabemos que en la mayoría de los casos pues es una parcialidad no deseada y que tenemos en estos momentos una situación eh, muy mala en, en el mercado de trabajo. Y luego además queríamos hacer hincapié eh, que también del estudio eh, nos parece importante eh, una foto de la, de la feminización, de la precariedad que vivimos en nuestra comunidad. Eh, todos los elementos de, digamos negativos de la situación de las y los trabajadores en, eh, en las mujeres eh, son aún mayores y están más potenciados. Desempleo, temporalidad, parcialidad, rotación salarios e incluso incidencia de la negociación colectiva o cobertura de, de los convenios colectivos ustedes el año pasado hicieron un, un informe con especial incidencia en esta cuestión que nosotros yo aprovecho la ocasión para, para invitarles a que vuelvan a hacer ese tipo de informe nos pareció muy muy acertado y muy valioso eh, y por lo tanto pues eh, nos parece que bueno en este camino que en el que estamos eh, para conseguir una sociedad igualitaria nos parece que el mercado de trabajo, la mayoría de la gente somos gente trabajadora que necesitamos el trabajo para vivir, nos parece que mientras no consigamos un mercado de trabajo igualitario será abs absolutamente eh, imposible eh, si tan siquiera aspirar a una sociedad igualitaria ¿no? y por lo tanto esto nos parece fundamental y que se refleja también en, en el informe. Luego también eh, nos parece nos parece destacable la, las tasas de desempleo juvenil, ustedes han hecho mención a, a ella, no voy a, no voy a explicarla, y la, la de larga duración, que además en nuestro caso no sé si, si le ha dado tiempo a usted a, a explicarlo, señora Rita, pero además nos preocupa que las tasas de cobertura de desempleo en nuestra comunidad eh, son altas o muy altas y entonces, eh, perdón, las tasas de cobertura por desempleo son bajas o muy bajas y por lo tanto pues eh, a estas personas en, pues eh, tienen una especial incidencia y esto nos, nos preocupa. A mí también se me escapa el tiempo, entonces quería hacer también alguna mención a la negociación, colectiva En alguna otra ocasión también hemos podido hablar de, de esto. Nosotros pensamos que la situación mala en la que se sitúa la negociación colectiva eh, fundamentalmente se debe a las reformas laborales. Creemos que la última reforma laboral, especialmente la del Partido Popular, uno de esos objetivos eh, fundamentales era precisamente eh, destruir la negociación colectiva tal y como se venía entendiendo y la ultraactividad era la piedra angular de aquella reforma, la pérdida de ultraactividad de los, de los convenios ¿no? y por lo tanto pensamos que ahí seguimos en, en esa situación, pensamos que, que la actual legislación laboral es la principal responsable o culpable de que la situación de la negociación colectiva eh, yo seguiría diciendo que está estancada a pesar de que en nuestra comunidad haya habido una ligera mejoría según los datos que leemos también en, en su informe. Y nos preocupa eh, el peso que, que vienen cogiendo los convenios de, de empresa eh, en Euskadi. Ustedes han dado ahí unos datos que en mi opinión son bastante reveladores, la la, la estructura de, empresarial que tenemos en Euskadi, desde luego, si de si mmm, por convicción ideológica nosotros pensamos que los convenios sectoriales eh, son fundamentales porque mmm, son, son solidarios, cubren a más y más a más trabajadoras y trabajadores, pero en el caso de Euskadi, por el número de trabajadores eh, que trabajan en cada empresa, pues es que son absolutamente necesarios si pretendemos que, que las trabajadoras y los trabajadores tengan eh, cobertura por convenios de, por convenios de trabajo, ¿no? Y por lo tanto, pues nos preocupa el peso que están cogiendo los convenios de empresa y además hemos visto en el informe que, por ejemplo, la diferencia en, en aumento salarial en los convenios de empresa respecto a los convenios sectoriales apenas existe eh, porque si bien anteriormente se firmaban convenios de empresa para mejorar los convenios sectoriales eh, pues nos parece que en este caso además ni siquiera están están pudiendo mejorar esa, esa situación se me ha agotado el tiempo así que dejaré algunas cuestiones sobre seguridad y salud laboral que creo que nos ha mencionado para una segunda intervención y por lo demás, agradecer su intervención. Sí, no. dos cuestiones que, bueno, que de alguna manera se me quedaban pendientes por falta de tiempo, pero que no les voy a hacer ninguna pregunta. Así que le daré un poco de tiempo a mi compañero Uria que quiere hacerles una pregunta concreta sobre seguridad y salud en el trabajo. Pero como reflexión nosotros pensamos que, que el aumento de la, de la siniestralidad laboral Lógicamente, tiene, tiene una relación directa con el aumento de la, de la actividad económica, pero pensamos que no solo. Pensamos, y esto quiero enlazarlo con pues, la reflexión general que quiero hacer eh, acerca de, de lo que nosotros extraemos del informe que ustedes han hecho y de la intervención que, que, han, hecho, que han hecho hoy. ¿no? Nosotros pensamos que tiene también con la realidad de aumento de la precarización en las condiciones de las y los trabajadores de, de este país. Eh, es algo que nosotros venimos diciendo y tenemos claro, pero es algo eh, que ustedes mismos han dicho hoy. Creo que ustedes son un poco sospechosos de, de intereses bolcheviques para para acusar a nadie de, de esto sin fundamento, ¿no? y por lo tanto pensamos que esta es una, una afirmación que es importante ¿no? a la hora de, también de, de impulsar o de defender las políticas, las políticas públicas desde las, desde las administraciones. La precarización está creciendo, es una situación en la que no estamos aislados, ustedes han hablado de tendencias globales, eh, un mercado de trabajo que se polariza, entre una parte minoritaria de empleos de calidad y una parte mayoritaria de empleos precarios y que se precarizan. Este es un análisis que coincide con lo que también el CES dijo aquí hace unas pocas semanas cuando estuvieron también explicando el informe que ellos habían hecho. ¿no? Y por lo tanto esto nos parece importante. Esa es la realidad global de nuestro entorno, de los, capi de los países capitalistas eh, de esta, parte, de esta parte de Europa, ¿no? un aumento de la precariedad para una gran mayoría de la masa trabajadora y, y una minoría de empleos sí de, de calidad. Nosotros queremos poner de manifiesto que esto, pensamos, desde luego estamos absolutamente convencidos, esto no es una evolución meteorológica, ni es una evolución ni tan siquiera que responde a cuestiones técnicas. Nosotros pensamos que aquí hay, eh, operan, digamos, intereses y nosotros hablaríamos incluso eh, de responsables y, y creo que esto tiene que ver con una afirmación también que han hecho ustedes que a mí pues me parece categórica, que me parece acertada y que refleja que refleja la situación de, de, de cómo se va resolviendo este conflicto de intereses, yo voy a decir entre clases, entre clases sociales, no ustedes han dicho la participación media de los salarios en el conjunto de la riqueza ha descendido mientras ha aumentado digamos los beneficios del, del capital, no eso es eso es eh, una cuestión casi casi de, de economía básica para explicar lo que está pasando las trabajadoras y los trabajadores perdemos y digamos el capital o los capitalistas ganan eso es lo que nos parece que está pasando y que tiene un reflejo claro en las condiciones de trabajo en el día a día de lo que de lo que vive una mayoría en, en, en nuestro país no afirman sobre la cuestión del salario mínimo, que sí me, me gustaría aprovechar también para hacer una referencia. Nosotros, yo comparto lo que ha dicho algún otro grupo, nosotros somos convencidos de que ...de que el aumento de salario mínimo siempre es, siempre es positivo y ya no desde un punto de vista ni tan siquiera de interés de clase, ¿no? que, que como trabajadores nos pueda interesar eh, tener mejores salarios, obviamente, sino incluso desde el punto de vista de la mejora de la economía. Nosotros estamos convencidos de que un aumento de salarios también en una economía de consumo, en una economía capitalista, es una, eh, produce una dinamización de la, de la, de la economía. Pero también en esto pensamos que hay intereses, ¿no? Ustedes han dicho que hay quien dice que la subida del SMI puede ser de alguna manera negativa o tener efectos negativos. Nosotros le pondríamos nombres, no hay quien dice, sino que fundamentalmente pues son las grandes patronales y en el ámbito político eh, los partidos de... De derechas o conservadores, ¿no? nosotros aquí también nos parece que es una cuestión fundamentalmente política, e ideológica, eh, aunque luego pueda haber debates técnicos. Nosotros lo tenemos, lo tenemos claro ¿no? y, y pensamos, pues, que en este momento es necesario la subida de, de, del salario mínimo interprofesional, que sabemos que del tiran luego el resto. El, rest, el resto de, de salarios y pensamos también lo hemos dicho también en alguna ocasión lo dijimos cuando vino el CES pensamos que el aumento de la conflictividad que también reflejan en su informe o nosotros al menos lo interpretamos precisamente como digamos una prueba ¿no? de una prueba del algodón de que esta realidad de precarización es real en un contexto de, de condiciones de trabajo buenas en un contexto de condiciones de trabajo que no se precarizan. Sería difícil de explicar un aumento de, de la conflictividad laboral. Los trabajadores y los trabajadores no hacen huelgas porque sí, no pierden jornadas de salarios porque sí, no salen a la calle porque sí, no, y nos parece que esta es una, una prueba evidente y que también tiene reflejo en su informe. Y por lo demás, agradecerles nuevamente el trabajo que, que han hecho.